Mis amados, buenas noches, Dios le bendiga. Adiós la gloria, Adiós la honra, Adiós la gloria, a Dios la honra, que nos concede la bendición, el privilegio de poder llegar a cada uno de vuestros hogares con el mensaje profético de los últimos días. Estamos en el momento, estamos en el momento histórico donde el pueblo tiene que entender con toda claridad que estamos en época de arrebatamiento. Que estamos en época de arrebatamiento y que el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo y que el Evangelio y que todo está indicando con toda claridad el aviso al cuerpo de Cristo. Repito, el aviso al cuerpo de Cristo, porque en este momento histórico, hermano, escúcheme, por favor, es el cuerpo de Cristo el que está entre la vida y la muerte. Es el cuerpo de Cristo el que está entre salvación y condenación. Es el cuerpo de Cristo que está entre arrebatamiento y vómito, hermano. Perdónenme, pero en este momento usted tiene que entender con toda claridad. Mire, mire cuán serio es esto. Mire cuán serio es esto. Que el Evangelio nos informa, ojalá fuese frío. Y significa frío que no me hayas conocido. Porque Dios tiene un plan para los que no le han conocido en el periodo de tribulación. Repito, en el periodo de tribulación. Escúcheme, dice el Evangelio que se va a salvar una cantidad de gente que no se puede contar. Así que, oiga, oiga, oiga, La, Dios no está en este momento interesado, interesado en espiritista, en santero, en idólatra. Perdóname hermano, quizás no me vaya a entender lo que estoy diciendo, pero... Ojalá fuese frío en este momento histórico, ojalá fuese frío, pero yo no voy a hablar, yo no voy a ministrar, yo no voy a hablar, yo no voy a ministrar lo que por 40 años estuve ministrando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ahora no es que Cristo viene, ahora es que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte. El cuerpo de Cristo está entre salvación y condenación. El cuerpo de Cristo está entre arrebatamiento y vómito. Bienvenido a Utuado. ¿Quién? Todos los que se están conectando en este momento que estamos saliendo al aire. A Dios damos la gloria y a Dios damos la honra. Que además de la audiencia de Coquí, que además de la audiencia de Coquí que tenemos todos los martes, tenemos una audiencia a nivel mundial. Tenemos una audiencia a nivel mundial, hermano, donde se están conectando, donde están esperando la enseñanza, la administración que el pastor Giva en el poder del evangelio Trae todos los martes, repito, trae todos los martes para ministrar al que quiera ver, al que quiera oír y al que quiera entender. Porque llegó el momento histórico donde no van, donde no van a obligar a ver, oír y entender. Eso tiene que nacer de uno para que entonces Dios proceda a entender con toda claridad, para que entonces Dios proceda a entender con toda claridad que yo quiero que su voluntad domine y controle mi vida. Nos humillamos a la presencia de Dios, suplicando al Todopoderoso Dios que tome el dominio, tome el control de lo que vamos a ministrar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que nos has concedido una vez más de estar frente a esta poderosa audiencia que en este momento se conecta con el ministerio Momentos Proféticos para recibir la enseñanza que tu Evangelio tiene para nuestras vidas en esta hora. Me deposito en las manos de tu Santo y Bello Espíritu que está en mi corazón y en el corazón de cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, abro, abro el Evangelio para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Por favor, dirígeme en una forma precisa para que este pueblo pueda ser edificado en lo que vamos a ministrar. A ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando al final de esta enseñanza y ministración tú hayas sido glorificado y este pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, que pueda estar aquí presente todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo, Lo ato en los hogares ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo ato, lo declaro inoperante y lo echamos fuera. Declaramos la programación en las manos de tu Santo y bello Espíritu en el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, los días siguen pasando. Los días siguen pasando, amado mío. Y lo que está sucediendo es que cada día va confirmando con toda claridad que estamos en época de arrebatamiento. Que estamos en momento del arrebatamiento. Por eso es que en este momento, hermano, no puede haber arrebatamiento. Porque al arrebatamiento le antecede, el arrebatamiento le antecede el aviso, el aviso, porque ahí está el amor de Dios. Repito, ahí está el amor de Dios, que no quiere de ninguna manera que el arrebatamiento nos vaya a sorprender. Nos coja de eh, sin, sin tener conocimiento. Por eso es que en este momento nosotros, el Evangelio me informa, vosotros cuerpo de Cristo, sabéis perfectamente bien, dice perfectamente bien, que el día del Señor vendrá. La pregunta, ¿por qué yo tengo que saber perfectamente bien? Porque yo tengo que saber perfectamente bien. Porque arrebatamiento vivo. Porque arrebatamiento de los muertos en Cristo es una cosa, hermano. Arrebatamiento de los muertos en Cristo es por lo que Jesús hizo. Es por lo que Jesús hizo. Y nada más. Arrebatamiento vivo. Arrebatamiento vivo es por lo que Jesús hizo y por lo que yo tengo que hacer. Si lo que yo tengo que hacer no aparece, repito, si lo que yo tengo que hacer no aparece, entonces ya Dios se lavó las manos. Porque lo hizo todo. Repito, lo hizo todo para que tú vieras para que tú oyeras y para que tú entendieras que el arrebatamiento estaba a las puertas. Repito, estaba a las puertas. Para que entonces, para que entonces yo entrara en obediencia. Perdóname, hermano, ¿en qué obediencia? Número uno, repito, número uno, al yo, al yo ser saber que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, escúcheme por favor, la Biblia me enseña, el Evangelio me enseña, yo tengo que prepararme, yo, yo, tengo que prepararme, porque el Evangelio me informa porque el Evangelio me informa todo, todo, absolutamente todo lo que yo tengo que puede provocar que yo me quede. Por eso es que en este momento histórico, hermanos míos, óyame, no puede haber arrebatamiento sin que primero no venga el aviso, la confirmación clara la confirmación contundente y se lo venimos repitiendo para que el pueblo tenga conciencia de que estamos a las puertas del arrebatamiento. Le estoy mostrando a través del Evangelio que el aviso, que el aviso consiste en siete profecías. El aviso con, con, con, consiste en que vienen siete profecías antes del arrebatamiento. siete profecías. Por medio de esas siete profecías, por medio de esas siete profecías, el cuerpo de Cristo va a entender, va a entender con toda claridad que te están avisando que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y que tú tienes que reaccionar porque tú tienes, porque yo tengo, porque tú tienes, porque yo tengo, porque todo el cuerpo de Cristo en este momento, en este momento, todo el cuerpo de Cristo, si viene Cristo en esta noche, si viene Cristo en esta noche, en esta noche, se levantan los muertos en Cristo porque se levantan por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para lograr. Para lograr. La población. Del. Del paraíso. Donde están las almas. Donde están las almas. Pero. Si en esta noche fuera el ajebatamiento, Repito. Si en esta noche fuera el arrebatamiento, El cuerpo de Cristo. No está preparado para ser levantado. ¿Será usted? Yo no. Yo si Cristo viene me voy. Ajá, con la boca. Es un mamey. Pero el problema que no es lo que tú digas. Es lo que dice el Evangelio. Es lo que dice el Evangelio. Porque el cielo pasará. La tierra pasará. Pero lo que dice el Evangelio permanece para siempre. Y tenemos que entender lo siguiente, escucha, escucha, estamos trabajando con el pueblo, con el cuerpo de Cristo que me está viendo en vivo, que me está escuchando en vivo, amado, estamos dedicados, repito, estamos concentrados, estamos, eh, el Espíritu Santo ha tomado mi mente y mi corazón y estoy dedicando, dedicando al pueblo, al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Para que nosotros podamos entender con toda claridad, amado, las siete profecías que están delante de nuestros ojos, las siete profecías que están delante de nuestros ojos, que estamos viendo, que estamos oyendo y que estamos entendiendo. La primera, la higuera, el Estado de Israel. Comenzaron 450.000, en este momento hay 9.190.000 recogidos de entre todas las naciones. Sodómico moja, y moja hermano, como nunca antes en la historia, repito como nunca antes en la historia y repito como nunca antes en la historia porque nunca antes en la historia los gobiernos se habían identificado a favor de Sodoma y Gomoja nunca. Pero ahora se están identificando. Ahora se están apoyando. Ahora están respaldando a Sodoma y Gomoja. Escucha por favor. La higuera está en Mateo 24, 32, 33. Oiga, Sodoma y Gomorra está en Lucas 17, 28. Oiga. Oiga, calentamiento global, donde las islas están desapareciendo, donde nuestra isla de Puerto Rico ha perdido las costas, porque el nivel del mar ha subido, porque los polos se están derritiendo. Tejemotos en diferentes lugares, Mateo 24.7. Tejemotos en diferentes lugares. Escuchen, porque viene un terremoto mundial, viene un terremoto Mundial, pero ese no es, ese no es el que avisa a la iglesia. Los terremotos en diferentes lugares son los que están avisando al cuerpo de Cristo, los engañadores, Mateo 24:4. terremoto, Mateo 24:7. los engañadores en el cuerpo de Cristo, los engañadores en el cuerpo de Cristo, engañando a quien, no a espiritista ni a santero. Engañando al cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo están engañando? Con otro evangelio, dice. Con otro evangelio. Oiga, hambre. Hermano, perdóneme, pero en este momento histórico todo se perfila que el planeta tiene que avanzar en una etapa sumamente difícil cuando aún, aún, aún, aún, la nación americana hay estados, estados, donde ya empezó a escasear el alimento. Pestes. Perdóneme hermano. Pero el pueblo tiene que entender que lo que está sucediendo en este momento sobre la paz de la tierra, a nivel mundial, a nivel mundial, la higuera, a nivel mundial, a nivel mundial, sodómico moja, a nivel mundial, a nivel mundial, calentamiento global, a nivel mundial, terremotos en diferentes lugares, a nivel mundial, los engañadores del cuerpo de Cristo. A nivel mundial, el hambre. A nivel mundial, las pestes. Perdónenme, hermano. Ya lleva más de un millón de seres humanos a nivel mundial que han partido unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Este es el momento histórico donde el cuerpo de Cristo tiene que reaccionar, tiene que despertar. Tiene, hermano, tiene, tiene. Porque el cuerpo de Cristo es el que está ahora entre vida y muerte, entre salvación y condenación, entre ajebatamiento y vómito. Porque el cuerpo de Cristo no logró entender. ¿Cómo? Que el cuerpo de Cristo es... No logró entender por qué, porque los engañadores lograron su propósito, repito, pero no con todo el cuerpo de Cristo. Hay un pequeño remanente que va a escapar, hay un pequeño remanente que no le va a hacer caso a los engañadores, más bien los van a echar a un lado y van a armonizar sus vidas con el Evangelio. Escúcheme, por favor. Es en este momento histórico, es en este momento histórico que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres le entregan, oiga, oh yeah, le entregan el cuerpo de Cristo al Evangelio. Y el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, consciente, repito, consciente de que hay un Padre, de que hay un Hijo salvador, de que hay un Espíritu Santo que está en el corazón del cuerpo de Cristo, ahora tiene que entender, repito, ahora tienen que entender que el Padre no cuadra con nadie, que no cuadre con el Evangelio. Que el Hijo no cuadra con nadie, que no cuadre con el Evangelio. Que el Espíritu Santo no cuadra con nadie, que no cuadre con el Evangelio. Aquí no hay amor ni misericordia para nadie. Es la orden bíblica. Oiga, es la orden bíblica. No me lo estoy inventando. El pueblo tiene que entender esto. Oiga, por cuanto, por cuanto, por cuanto has guardado mi palabra. O sea, perdónenme hermano, por favor reacciona, por favor reacciona. En esta ocasión, repito, mírame, mírame, mírame. El paraíso lo trabajó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El paraíso, la población del paraíso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que llevó a arrepentimiento al pueblo que está en el paraíso. El Hijo, el Hijo, el Hijo es el que dejamos su sangre para que todo aquel... Que en él crea, no se pierda. El Padre, el Padre hizo la provisión para que te salvara a través de su Hijo. Pero ahora, pero ahora, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres, se sientan a esperar mi posición, mi decisión relacionado con el evangelio porque el evangelio porque el evangelio es el que en esta hora decide quién se va y quién se queda quién se salva quién se condena quién es arrebatado y quién es vomitado el evangelio esto no lo quieren enseñar y lo único que quieren enseñar los engañadores, perdóneme hermano, pero tengo que ser claro, tengo que ser claro, lo único que quieren enseñar los engañadores es que somos salvos por gracia. Cada vez que usted oiga esto, cada vez que usted oiga esto, somos salvos por gracia. Hermano, tiene de frente a una persona que le está escondiendo, el plan de salvación del arrebatamiento. El plan de salvación del arrebatamiento, hermanos míos, escúcheme por favor. El plan de salvación del arrebatamiento es por cuanto has guardado el evangelio. Dice Jesús, mi palabra, o sea, la palabra que salió por la boca de Jesús, del verbo, el evangelio. Por, por lo cual, amados míos, el pueblo tiene que entender con toda claridad. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros en este momento tenemos que entender que es el evangelio. Repito, que es el evangelio, que es el evangelio quien tiene la autoridad de condenarme o de salvarme. Dios mío. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Vamos a leérselo porque el pueblo tiene que entender lo siguiente. Escucha, escucha por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Escucha por favor, verso 1 y 2, escucha, además os declaro hermano, o sea, por favor, aquí no me menciona espiritista, ni me menciona idólatra, ni me menciona santero, le están hablando directamente al cuerpo de Cristo. Además, os declaro hermano el evangelio el evangelio el evangelio ¿qué pasa pastor? que os he predicado el evangelio que os he predicado el cual también recibiste el problema es que nosotros estamos automatizados pensando que nosotros recibimos a Cristo y ya somos salvos hermano perdóneme perdóneme ciertamente ciertamente el evangelio hace provisión de salvación a los muertos en Cristo a los muertos en Cristo el Evangelio estableció que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y que el Espíritu Santo nos conduciría a arrepentimiento antes de que la muerte llegue a nuestra vida. Pero no estoy hablando de muertos en Cristo. No están ministrando a muertos en Cristo, lo vamos a ver con toda claridad. Oiga, escuche. La administración al pueblo vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, okay, escuche, escuche, escuche. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mano, perdóneme, escúcheme, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso lo sabe el cuerpo de Cristo de memoria. Venid a mí todos los que estáis trabajados y Que yo salga a descansar. Esa es la puerta ancha. ¿Quién es la puerta ancha? ¿Quién es la puerta ancha? El método de salvación para los muertos en Cristo. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen, tienen, tienen la misión de llevar a arrepentimiento, a reconciliación, a reconocimiento de que son salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que son salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario que hizo Jesús. Pero no estoy hablando de muertos en Cristo. Esforzaos, o sea, búsqueme un muerto que se esfuerce. Búsqueme un muerto que pueda hacer algo. Busca un muerto que no puede respirar, no puede hablar, no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo usted, cómo usted, cómo usted me, me va a hablar? Me va a hablar de la salvación de los muertos, es la misma salvación de los vivos. Por favor, estoy tratando de que el pueblo entienda. Escuche, oiga, esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Quién es esa puerta angosta? Jesús es la puerta ancha. El evangelio es la puerta angosta, porque el evangelio, amado mío, porque el evangelio separa al trigo del grano. El evangelio es el que va a purificar al cuerpo de Cristo. Por eso es que en este momento, escuche por favor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos que están en el cuerpo de Cristo, procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué quieren entrar? ¿Por qué quieren entrar? Pues quieren entrar por lo que Jesús hizo, vivo. Quieren entrar por lo que Jesús hizo. Quieren ser levantados por lo que Jesús hizo. Quieren, quieren, quieren constituirse en esposa del Cordero por lo que Jesús hizo. Amados míos, perdónenme. Repito, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero yo no puedo callar, yo no puedo callar. Aquí te estoy enseñando con toda claridad que el Evangelio nos informa que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esos muchos tienen al Padre, tienen al Hijo, tienen al Espíritu Santo, pero les falta algo. Le falta algo, pero ¿qué le falta Si tiene al Padre? Si tiene al Hijo, si tiene al Espíritu Santo. ¿Qué le falta? La obediencia al Evangelio. Y la obediencia al Evangelio, escúcheme, va a ser de cada miembro del cuerpo de Cristo una nueva criatura. Y todo el cuerpo de Cristo que va a ser levantado vivo recibe el testimonio que las cosas viejas pasaron. Y que todas son hechas nuevas. Si viene Cristo en esta noche. ¿Qué encuentra en el cuerpo de Cristo? Si viene Cristo en esta noche, ¿qué encuentra en el cuerpo de Cristo? Pues encuentra odio, celo, envidia, contienda, murmuración, pleito, enimitada. Muy bien, muy bien. ¿Quién puede llegar? Nadie. No, porque yo no me voy. Por, yo no me voy por lo que yo haga. Me voy por lo que hizo Jesús. Pues, hermano, pues, vete. se tiene que ir con los muertos en Cristo. Repito, pues te tiene que ir con los muertos en Cristo. Pero si tienes intenciones de irte vivo, escucha, escucha. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Oiga bien ahora, en el cual también persevera Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Oiga bien, ahora. por el cual por el evangelio asimismo si retienes la palabra del evangelio que os he predicado sois salvo. Dice, si no creíste en vano Estoy luchando desesperadamente para que el pueblo entienda con toda claridad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Muchos van a procurar entrar y no podrán. Porque van a entrar, van a entrar por las instrucciones del, de los engañadores que en este momento están en el cuerpo de Cristo. Engañadores y engañadoras pastores y pastoras evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas que no quieren no quieren darle conocimiento repito que no quieren repito que no quieren darle conocimiento al cuerpo de Cristo que el Salvador del arrebatamiento vivo el Salvador del arrebatamiento vivo Hermano, no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, porque los tres están esperando que yo me introduzca en obediencia al Evangelio. Y cuando yo me introduzco en obediencia al Evangelio, entonces, entonces, entonces empieza a salir... La nueva criatura. Entonces empieza el testimonio de que las cosas viejas pasaron. Entonces empieza el testimonio de que todas las cosas se han sido hechas nuevas. El pueblo tiene que entender esto. Repito, el pueblo tiene que entender esto. Si usted en este momento... Si usted en este momento no logra ver lo que yo estoy tratando de traerle al cuerpo de Cristo, no por lo que yo diga, no por lo que yo establezca, yo no estoy estableciendo nada, yo no estoy interpretando, yo estoy hablando, yo estoy repitiendo, yo estoy entregando a cada hogar que me está viendo, a cada vida del cuerpo de Cristo que me está viendo. Le estoy entregando la revelación del Evangelio como está escrito. Y la revelación del Evangelio como está escrito, perdóneme, perdóneme, no soy yo. Además os declaro, hermano, el Evangelio. ¿por, ¿Por qué no dice el Salvador? ¿Por qué no dice el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice el Padre? Porque los tres, porque los tres, porque los tres Padres. Hijo, Espíritu Santo, entregan el plan de salvación al Evangelio. Se lo leí. Repito, se lo leí. El pueblo tiene que entender. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Evangelio. Oiga, yo también te guardaré de la hora de prueba. Que haré venir sobre el mundo entero. Entonces, por favor, ¿yo no, estoy trayendo, yo no estoy trayendo otro evangelio. Yo no estoy trayendo una nueva revelación. O sea, ese es el problema. Amados míos, ese es el problema. Escúchenme, por favor. Mire, miren, miren, mire, mire, mire lo, que, lo, lo que dice el Evangelio para esta hora. No hay don de espíritu. ¿Cómo? Que no hay don de espíritu, dones del espíritu, que sustituya, que sustituya nuestra obediencia al evangelio. Por más dones que yo tenga, por más dones que yo tenga, escuche por favor, estamos tratando de que el pueblo pueda entender, hermano, yo no me estoy inventando, hermano, yo no me estoy inventando el pueblo, tiene que entender que por más dones que tenga, que por más eh, eh, cántico y por más adoración y por más aleluya y por más gloria a Dios, hermanos míos, en este momento histórico, hermano, tenemos que tener aleluya y gloria a Dios y alabanza, pero si no entramos en obediencia al evangelio, el evangelio ya te identificó como el Evangelio ya te identificó como, como, como. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús le declarará. No os conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, por favor, estoy peleando. Repito, estoy peleando y suplico, si algún pastor me está viendo, si algún pastor me está oyendo, entienda que usted tiene la responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de salvación o de condenación al cuerpo que usted está dirigiendo. Se supone, repito, se supone, repito, se supone que en este momento histórico, que en este momento histórico, pastor, pastora, evangelista, maestro, no puedo decir llamado apóstol ni apóstola, porque para este momento esos dos títulos no están funcionando. Ellos mismos se han nombrado, porque están los ministerios, pastor, pastor, perdón, pastor, evangelista, pastor, pastor, así, evangelista, maestro, que vienen a educar, a educar al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que entender con toda claridad, hermano. Úcheme, por favor. Yo no puedo inventarme plan de salvación, pero ahora es que vienen escudriña las escrituras, porque a vosotros parece que en las escrituras hallaréis la vida eterna. Por favor, yo no me estoy inventando, repito, yo no me estoy inventando, están haciendo responsable al Evangelio, repito, al Evangelio de salvar o de condenar. Escuche, además os declaro hermano, el Evangelio que os he predicado, ¿Qué yo le voy a predicar a un espiritista? Que Cristo es el camino. A un santero, que Cristo es el camino. A un idótra, que Cristo es el camino. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque es de la manera, repito, es de la manera que un ser humano, si se va a enfrentar a la muerte, pueda tener la escapatoria de la condenación por medio de lo que Jesús hizo. En la cruz del Calvario y nada más. Pero si vamos, pero si vamos a ministrarle a los vivos, a los vivos, a los vivos, para ser levantado vivo, usted tiene que entender lo siguiente. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado el cual también recibiste. Tienen que entender esto, hermano. ¿Qué? ¿Que ¿Tienen que entender qué, pastor? Que ahora el cuerpo de Cristo se tiene que convertir al Evangelio. Estamos convertidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque a los tres, a los tres, a los tres, los unimos a la salvación que tengo. Porque, escúcheme, sabemos y entendemos, nadie puede venir a los pies de Jesucristo si el Padre no le trae. ¿Me está oyendo? Y nadie puede conocer eh, el pecado si el Espíritu Santo no te jerarguye del pecado. Por eso es que en este momento, en este momento histórico, yo estoy hablando lo que está escrito. Escúcheme, esto no es otro evangelio. Esto es el verdadero evangelio. Repito, esto es el verdadero evangelio. Y cómo podemos saber si estamos en el verdadero evangelio, sigue diciendo, el cual también recibiste. O sea, yo tengo que convencer a este pueblo que me está oyendo. Yo tengo que convencer la iglesia a las rocas. Repito, yo tengo que convencer la iglesia a las rocas. Que ahora el plan de salvación, repito, que ahora el plan de salvación está en la obediencia al Evangelio. Escuche, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual, por el Evangelio, asimismo, si que tienes la palabra, del evangelio que os he predicado, oiga bien, soy salvo, oiga bien, si no, si no, que eso es lo que está pasando, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, ¿qué? Si no, si no, creíste en vano, el cuerpo de Cristo está claro, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero no está claro con el Evangelio. No está claro con el Evangelio. Como consecuencia, amados míos, el pueblo tiene que entender con toda claridad que en este momento el aviso del arrebatamiento es inconfundible. El aviso del arrebatamiento es inconfundible. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber? ¿Por qué yo tengo que saber si ya tengo al Padre? ¿Por qué yo tengo que saber si ya tengo al Hijo? ¿Si ya tengo al Espíritu Santo en mi corazón? ¿Por qué yo tengo que saber? Ah, porque en este momento histórico, cambia. Repito, cambia. Repito, cambia la dirección celestial al Evangelio. Le dan al transfer suiz, le dan al transfer suiz al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. ¿Ya tienes al Padre? Sí. ¿Ya tienes al Hijo? Sí. ¿Ya tienes al Espíritu Santo? Pues ahora le dan al transfer suiz, pues obedece al Evangelio. Esto fue, repito, esto fue lo que Jesús Enseñó, doctrinó, estableció para que el pueblo no se equivocara, repito, para que el pueblo no se equivocara, repito, para que el pueblo no se equivocara. El pueblo tiene que entender con toda claridad que nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, repito, nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender lo siguiente. Escucha, Jesús dijo, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos, el Evangelio. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, prenda televisión cristiana, prenda radio cristiana, la mayor parte de la predicación de la está en el viejo testamento eso no es los mandamientos de Jesús el que tiene mis mandamientos nuevo testamento y los guarda y los guarda y los obedece Repito, y los obedece. Entonces dijo Jesús, ese es el que me ama. Ahora, hay un problema bien grande, repito, hay un problema bien pero bien grande en el cuerpo de Cristo. Repito, hay un problema bien, pero bien grande en el cuerpo de Cristo. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a leer como está escrito. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el verso 38 Jesús dice estas palabras escúcheme hermano yo no me estoy inventando esto es exactamente lo que está escrito porque el que se avergonzare de qué usted jamás se avergonzará del Padre Usted jamás se avergonzará del Hijo. Y usted jamás se avergonzará del Espíritu Santo. Porque usted sabe que la salvación que usted tiene está basada en esos tres principios. En esos tres principios. Pero mire lo que dice el Evangelio. El que se avergonzare. Porque el que se avergonzare, avergonzarse, sentir bochorno. Hermano, sentir bochorno. ¿Bochorno de qué? ¿Bochorno de qué? Dice el que se avergonzare de mis palabras. Escúchame, no hemos podido entender que el que se avergonzare del Evangelio se está avergonzando del Padre, se está avergonzando del Hijo, se está avergonzando del Espíritu Santo. Y por más que levantemos las manos, te amo, te amo, te amo, el cielo nos va a contestar, demuéstralo, demuéstralo que me amas. Porque la salvación que está por manifestarse. La salvación que está por manifestarse es la salvación a los obedientes al Evangelio. Escuche, por favor, estoy en Marcos 8, 38, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, oiga bien ahora, oiga bien ahora, en esta generación adúltera y pecadora. No está no está describiendo donde estamos viviendo en este momento, en esta generación que usted y yo estamos viviendo. No lo está viendo, no lo está oyendo diariamente. Esta generación mala, perversa. Oiga, oiga. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, oiga bien ahora, el Hijo del Hombre se avergonzará también. ¿De quién? ¿De quién? Oiga, se avergonzará también de la persona que se avergonzaba del Evangelio. ¿Y cómo podemos saber que una persona se avergüenza del evangelio? ¿Y cómo podemos saber? ¿Y cómo podemos saber quién en el cuerpo de Cristo se está avergonzando del evangelio? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Ah, el evangelio me informa me revela, me muestra, me enseña que el cristiano que está en el cuerpo de Cristo, oiga, el cristiano que esté en el cuerpo de Cristo para el momento del arrebatamiento, para el momento del arrebatamiento, tiene una responsabilidad una una ¿sabe cuál es? Uh -huh. esto hay que leerlo porque el pueblo tiene que entender con toda claridad el pueblo tiene que entender el pueblo tiene que entender que estoy hablando al pueblo que está vivo vivo que está vivo viendo, oyendo y entendiendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y dice en el libro de Tito, en el capítulo 2 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso lo entiende el cuerpo de Cristo. Repito, eso lo entiende el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la salvación de los muertos en Cristo. Esa es la salvación de los muertos en Cristo. Pero ¿cuál es la salvación para los vivos? ¿Cuál es la salvación para los vivos? Verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, entienda, todo aquello que no es santo. Oiga, oiga. Y a los deseos mundanos. ¡Ah! ¡Oh! Oiga bien, y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Escucha, escucha ahora. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador... Jesucristo, ajebatamiento. Instrucciones. Instrucciones para la generación del arrebatamiento para el cuerpo de Cristo que quiere irse vivo. Instrucciones. ¿Quieres irte vivo? Genuncia. No es que el Espíritu Santo te va a quitar. Tú, yo, renuncia a todos aquellos que no es santo. Mentiras, odio, celo, contienda, murmuración, pleito, enemistades, todo eso no es santo. Pero no termina ahí. Y a los deseos mundanos. Hermano, perdóneme. Usted tiene que entender esto. Estamos en época de arrebatamiento. La iglesia se va. Y el pastorado no quiere. No quiere, hermano mío, porque... Amado mío, los pastores que están en este momento, en el altar, tienen la responsabilidad, escúchame, de preparar al cuerpo de Cristo para ser levantado. Y no podemos seguir insistiendo. Yo me voy por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. No, vivo, no Cristo vivo no. Yo me voy por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por lo que yo tengo que hacer. Si lo que yo tengo que hacer no aparece en acción, en revelación, en que el Espíritu, el Padre y el, y el Hijo vean, vean, vean, que yo, que yo, que yo, yo, Julio Rivas, tú, que estás en el cuerpo de Cristo, entras en un acto de renunciar a los deseos mundanos. En otras palabras, renunciar a la amistad con el mundo. No se le quiere enseñar, no se le quiere enseñar al cuerpo de Cristo que todo aquello que apeste a mundo nos va a robar la oportunidad de ser levantado vivo Vivo, porque vuelvo de nuevo, los muertos en Cristo se van por lo que Jesús hizo, muerto en Cristo. Los vivos, los vivos, los vivos, nos vamos por lo que Jesús hizo y por lo que yo tengo que hacer. Por lo que Jesús hizo y por lo que yo tengo que hacer porque lo que Jesús hizo, oiga, porque lo que Jesús hizo me colocó en el cuerpo de Cristo. Ahora yo estoy en el cuerpo de Cristo y ahora es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo, yo tengo, si quiero irme vivo, si quiero irme vivo, yo tengo la obligación, la obligación yo no puedo acariciar. Yo no puedo, yo no puedo permitir que siga conmigo una amistad con el mundo. Una amistad con el mundo. Porque esa amistad con el mundo, esa amistad con el mundo es la que me va a llevar al juicio de Dios. Ahora podrá entender, el juicio de Dios va a comenzar por el cuerpo de Cristo. No va a comenzar con los 21 juicios de Apocalipsis. No, el juicio de Dios dice, va a comenzar por el cuerpo de Cristo. Esto no lo quieren enseñar. ¿Por qué va a comenzar el juicio de Dios por el cuerpo de Cristo ¿por qué va a comenzar el juicio de Dios por el cuerpo de Cristo? escúcheme porque el cuerpo de Cristo se hizo amigo del diablo y rechazó a Dios mm, pastor ¿qué usted dice que el cuerpo de Cristo ¿qué? se hizo amigo del diablo y rechazó a Dios ¿cómo es eso pastor? hermanos míos si yo me identifico con las modas de este mundo, con los placeres de este mundo, con las costumbres de este mundo, con los hábitos de este mundo. Amado mío, perdóneme, usted se está constituyendo en enemigo de Dios, dice el Evangelio. Ay, pastor, no me eche culpa a mí. Te estoy avisando, te estoy revelando, te estoy enseñando las instrucciones, las instrucciones que tiene el Padre, que tiene el Hijo, que tiene el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo que quiere ser levantado, vivo. Por eso es que, escúcheme por favor, los invitados, los invitados a las bodas son los que están en el paraíso. La que va a ser esposa del Cordero son los vivos que van a ser perfeccionados. Y eso que van a ser perfeccionados, van a ser glorificados. Pero el pueblo tiene que entender, Dios no hace acepción de personas. Lo que el hombre sembrare, lo que la mujer sembrare, eso es lo que va a cosechar. Oiga, quieres mundo. Quieres mundo. Te van a dar mundo hasta que te salga por las narices. Porque... ¿Quieres santidad? Entonces el Evangelio, entonces el Evangelio va a ser de ti una nueva criatura. Y te va a dar testimonio de que las cosas viejas pasaron. De tal manera, de tal manera, de tal manera, que explique al Evangelio. La santidad de Dios te va a cubrir espíritu, alma. Y cuerpo. Por eso es que en este momento, hermano, por eso es que en este momento estamos trayendo a conocimiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos míos, porque en esta ocasión, repito, porque en esta ocasión, porque en esta ocasión, quien va a traer, la salvación al cuerpo de Cristo vivo es la obediencia al Evangelio. Por favor, por favor, yo no quiero ofender a nadie, pero tampoco voy a esconder el Evangelio ofendiendo a Dios. Yo prefiero quedarme solo. Yo prefiero quedarme solo, pero no me voy a quedar solo. Porque el, el Evangelio me informa que hay un pueblo que le va a gustar obedecer al Evangelio. Y entonces, ahí yo le digo al Padre, empieza conmigo. Sigue quitando lo que tengas que quitar. Sigue añadiendo lo que tengas que añadir. Pero mi vida está dedicada a honrar al Evangelio. ¿Quién más quiere Dedicar su vida al Evangelio. Gendir, su vida al Evangelio. Para que entonces el Padre, para que entonces, para que entonces el Padre, el que comenzó la buena obra, la perfeccione. Y una vez estás perfeccionado por la obediencia a la perfecta ley, el Evangelio, entonces tu cuerpo será glorificado. Padre, Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que me has concedido una vez más de poder ministrar, predicar el Evangelio como está escrito. Salva a los perdidos, salva a los perdidos, reconcilia a los apartados. Pero sobre todo, abre los ojos del entendimiento al cuerpo de Cristo que puedan ver que está entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. Por favor, ayúdanos, que toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. Confío, confío en el poder del Evangelio, en el poder del Evangelio, que va a convencer a todos aquellos que oyen tu voz y la obedecen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si tienes la posibilidad de hacer una cartita, dirígela a Ministerio Momentos Propéticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, si tienes la posibilidad de ayudarnos económicamente, lo que Dios ponga en tu corazón, repito, lo que Dios ponga en tu corazón, hacer cheque o el giro a nombre del ministerio, momentos proféticos. Y naturalmente, nosotros seguiremos enseñando, ilustrando, doctrinando, que no todo, el que dice Señor, Señor, va a ser levantado para el reino de los cielos. Escapa, escapa por tu vida. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ayudar al cuerpo de Cristo a escapar de la gran, Condenación que viene de camino al cuerpo de Cristo, porque el vómito no es otra cosa que la condenación del cuerpo de Cristo. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.